Muy buenas queridos amigos y amigas, nos encontramos en este contexto de Semana Santa en el cual profundizamos sobre la vocación, sobre el llamado que recibimos de Dios y la respuesta que le vamos dando a Dios. Yo soy el Padre Eustaquio, sacerdote diocesano, y me acompañan. ¿Cómo está Padre Eustaquio? Muy bien hermana. Sorana Lidia. Qué alegría vernos una vez más en el contexto de la Semana Santa. Mi nombre es Sor María Teresa Flete, religiosa de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez. De la misma congregación, Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez, mi nombre es Sorana Lidia Pepín del Rosario. Todos hemos recibido un llamado de Dios. Y le estamos dando respuesta a Dios a medida que vamos ejerciendo el compromiso, el compromiso que hemos asumido. El Señor nos llama y nos invita a entregarle. A entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Todo por lo cual estamos aquí, para servirle desinteresadamente. Es por ello que hemos querido compartir con ustedes la parte esencial sobre la vocación sacerdotal y religiosa. Cómo darle una respuesta positiva a Dios cómo escuchar su voz y cómo saber responderle a cada instante hermanas la vocación a la vida consagrada la vocación sacerdotal y religiosa cómo recibimos ese llamado de Dios bueno la vocación es un don es un regalo de Dios nosotros no somos no merecemos tanto lo que el Señor nos da pero Él libremente nos llama nos llama y depende de uno la respuesta. Nosotras dijimos sí. Y aquí estamos. Le dijimos así como María. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Dios nos llama. Nos llama desde diferentes realidades. Desde diferente contexto. Cada vocación es especial. Es única. E irrepetible. Si hoy, ya en este 2018... Hace 25 años que yo le dije sí al Señor. Este 25 de febrero que celebramos la fiesta de nuestro padre fundador, el Beato Siriaco María Sancha, en Santo Domingo celebramos una solemne eucaristía de acción de gracias a Dios por la vocación. Así que la vocación es un don, es un regalo, es el que llama, es el que toma la iniciativa. Y uno le responde. Verdaderamente que el que le responde con generosidad y le dice sí al Señor, él nos da el ciento por uno y después la vida eterna. Sepan ustedes que cada vez que Dios llama, cuando llama capacita y capacita a aquella persona que él escoge para que le sirva con todo corazón, sinceramente, es por esto que siempre en cada llamada se da lo que se entiende como un recibimiento de la palabra del Señor, como escuchar su palabra. Y al escucharla es como recibir ese don, ese don que viene de Dios. Y por ello la vocación como don, como don de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar y comprender la vocación como un don? Así es, Padre. Don significa regalo y así vemos nosotros la vocación como un regalo de Dios y un regalo del cual no nos sentimos dignas, dignas. Mucha gente dice, usted nació siendo monja o desde siempre supo que quería ser religiosa y no es así. Llega un momento puntual en el que descubrimos que, que el Señor nos pide algo más y acompañados por otros en el camino de la vida, llega el momento en el que decimos si sí, es la vida religiosa, es la vida sacerdotal. Y entonces le decimos al Señor, sí, cuenta con mis manos, cuenta con, con mis labios, cuenta con mis pies para ayudarte en este servicio. Pero siempre queda como esa admiración de decir, Señor, no merezco tanto, no merezco tanto, pero tú que eres un Dios tan bueno, has querido fijarte en mí. Y fíjense que no emoción, ni las más lindas, ni los más inteligentes de nuestro pueblo. Y al Señor se le ocurrió por amor, por iniciativa de Él, porque le dio el deseo de elegirnos a nosotros y vivimos la vocación como eso, con mucha gratitud, con, con humildad también y pidiéndole a él que, como decía el Padre Eustaquio, cada día nos capacite, nos dé lo que él quiere que demos a la gente, porque esto es de Dios y nosotros no hemos hecho otra cosa que decirle, sí Señor, puedes contar conmigo. Sepan ustedes que en cada llamada que Dios hace a cada uno de sus hijos, se dan tres elementos escuchar la voz de Dios, discernir sobre esa voz que hemos escuchado y profundizar sobre la misma, viviendo el llamado que Dios nos da. Son elementos que se hacen palpable en cada vida, en cada persona, cuando se abre a escuchar la voz de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos una invitación especial a escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de la oración, directamente al corazón. Y también nos habla al oído a través de un amigo, de una persona de bien, que ve algo positivo en nosotros y actúa como la voz de Dios para ayudarnos, para ayudarnos a ser mejores y a descubrir, a interpretar lo que Dios quiere en nosotros. Por eso es que es bastante interesante profundizar siempre sobre la oración, mantener vivo y activo ese diálogo con Dios, eso que me mantiene en relación con el Padre, Aquel que me ha creado. Y es por ello, querida hermana, que nosotros debemos revisarnos y observar en cada vocación, en cada llamado, eh, qué compromiso hacemos. Nosotros hacemos un compromiso al darle respuesta a la llamada que recibimos de Dios. ¿Cuáles son esos compromisos, hermana? ¿Compromiso a qué? El Señor nos llama, nos capacita y nos envía. ¿Nos envía a qué? A hacer lo que Él hizo. Tener un corazón grande para amar a nuestros hermanos y servirle. Un servicio desde el Evangelio, como Él lo hizo. Entonces, la vida religiosa está en esa, en esa actitud, en esa gratuidad. De que todo lo que recibimos de Él, no quedarnos nosotros con ese tesoro, sino compartirlo con los hermanos. Y por eso le servimos. Nuestro carisma, la vida religiosa tiene diferente carisma, que también es un don, que Dios nos da a través de nuestro fundador o fundadora y a través de ese carisma servimos. En nuestra congregación, el carisma es servir a los pobres en la persona de Jesús. Es decir que cada rostro que necesita, ahí vemos el rostro de Dios, ese rostro de misericordia y de ternura y de amor. Nosotras aquí en San Francisco de Macorís, y nuestra congregación labora la misión educativa, que es muy amplia, porque en la misión educativa ahí están los niños, están los padres, está la comunidad circundante, trabajamos todos esos actores, pero hay diferentes congregaciones, hay congregaciones que se dedican a los enfermos, a cuidar a los enfermos, nosotros tenemos también hogar de adulto mayor, esos... Ancianitos necesitados De cariño y de amor y de atención Le brindamos ese Ese servicio Y son muchas las, las cosas Que hacemos, pero todo Lo que hacemos, lo hacemos para honra Y gloria de Dios, porque Él es que nos llama Y nos da esa actitud Para servir A los demás, siempre estamos En esa disposición De darnos y entregarnos Y esa ese contacto con Dios es lo que, lo que nos da la fuerza para nuestra misión. Esa oración constante con Él, que es la, la fuerza del cristiano. Esa comunicación que tenemos con Él. Como la lectura de Marta y María, cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás ocupada de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. María se puso a la escucha del, del Maestro a llenarse del Maestro, y, y hay que hacer una combinación de lo que es Marta y María en nuestra vida, porque nuestra vida es activa y contemplativa, porque tenemos nosotras eh, la espiritualidad benedictina ora y labora, entonces hay que hacer esa combinación, pero ante todo hay que darle lugar a lo primero, que es estar con el Amado, estar con Jesús, porque de Él sacamos la fuerza para todo lo, que viene, todo lo demás. De ahí sacamos la fuerza para nuestra misión y para nuestro compromiso y siempre en ayuda a los demás. Es un compromiso inmenso reconocer que Dios, que Dios nunca deja solos a sus hijos y que siempre espera que tú le des lo mejor y entregarle lo que somos, lo que tenemos, lo que Él nos ha dado, entregárselo de una manera gratificante. Es lo más hermoso que podemos compartir y tener. Y el Señor a cada uno de nosotros nos invita a seguirle. Y es la respuesta que le hemos ido dando a Dios. Seguir esa invitación que Él nos hace a servir, a entregarnos, a ser mejores, a ayudar a otros, a ser de Él y entregarnos por Él. Y es por ello que nunca podemos apartar de nuestro caminar el seguimiento de Cristo. Aquel que nunca te deja solo, nunca debes apartar la palabra del Señor, aquella que va contigo y que te acompaña para que tú seas mejor cada día más. Y es lo que hacemos, lo que hemos recibido una vocación, entregar lo que hemos recibido de Dios, responderle a su llamada y discernir sobre la misma, dando lo que tenemos para el bien. Hermana, en sí ¿Qué usted cree que podría ser el punto esencial para que una vocación se desarrolle cumpliendo de una manera específica la voluntad del Señor? ¿Cuál elemento podríamos tener en cuenta para dejar que mi vocación le dé una respuesta, mi llamado sea positivo ante Dios? Hay muchos elementos, Padre Eusá, que hizo la Yo decía ahorita que no nacemos sabiendo que Dios quiere nosotros que seamos religiosas, o seamos sacerdotes Pero bien es cierto que hay momentos muy puntuales O señales que, que nos van indicando qué quiere Dios de nosotros Para que esa vocación entonces se desarrolle Y uno de los elementos, ya lo mencionaba el Padre Es la oración Y la oración no es más que ese diálogo constante Con aquel que, que nos llama, con Dios Padre Orar es abrir el corazón y dialogar con ese amigo que siempre quiere lo mejor de nosotros. Y es justamente desde la oración donde podemos descubrir qué Dios nos pide y la manera concreta en la que Él quiere que realicemos eso que nos pide. Otro elemento importante y que en mi caso, de, de, en el, mi proceso vocacional, fue crucial también, es el dejarnos acompañar. Cuando sentimos que el Señor nos está pidiendo algo más, que nos apasiona servir, que encontramos realización personal en, en darnos al otro de este Dios, es importante hablarlo y dialogarlo. Y a eso nosotros le llamamos acompañamiento espiritual. Y para eso tenemos a nuestros párrocos, tenemos a las hermanas religiosas. Pero si en nuestra comunidad no hay religiosas, tenemos a los, a los catequistas o personas que son modelos de fe en estas comunidades. Y qué bueno que nos acerquemos a ellos y le comuniquemos aquello que sentimos, le pidamos orientación y ellos nos ayudan a discernir y a ver con claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pienso que esos elementos son importantes. La oración y el buscar una persona que nos acompañe a discernir. Si realmente eso que yo pienso es lo que Dios me está pidiendo recordemos que nos dice San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es un compromiso nuestro decir Señor yo sé que tú me llamas y yo sé que tú me vas a fortalecer y contigo puedo mucho no tener miedo es un punto eficaz en cada persona no tener miedo a quién van a pensar de que yo le doy una respuesta a Dios. No tener miedo a qué van a decir o qué será de mí. No tener miedo. Saber interpretar la voz de Dios en los acontecimientos de mi día a día. Y así como Dios nos ha llamado, así también Dios te puede estar llamando a ti hoy. Observa, revísate y ve qué en tu vida te ayuda a ser feliz. Qué tú sientes que te ayuda a crecer. Y puede ser que sea el mismo Dios quien esté te hablando, quien esté dirigiéndote una palabra para que tú te acerques a Él. Y por esto es que podemos descubrir dentro de nuestro día a día a qué Dios me llama. Hay diferentes tipos de vocación, ¿verdad? Nosotros hablamos específicamente de la vocación sacerdotal y religiosa. Esa entrega, ese servicio desinteresado, esa donación. Pero también hay otras vocaciones. Y cada uno de nosotros la recibimos en nuestro corazón. Y toda vocación nos llama, nos invita a tomar una misión. ¿Cuál es la misión a la que Dios nos puede estar invitando? Y nos sigue invitando a nosotros y también a ustedes. ¿Cuál es esa misión que debemos desarrollar como hijos de Dios vocacionados? ¿Cuál sería esa misión, hermana? Dios lo tiene todo, pero le gusta tener colaboradores. En la misión Él lo da todo Y todo lo que nos da es gratuitamente Pero él se siente feliz, contento Cuando sus hijos, sus hermanos Se entregan también Entonces, la misión La misión es no quedarse estático La misión es ir al hermano Dar un paso hacia adelante la misión es colaborar con este mundo que tanto necesita de ti. La misión que yo tengo como religiosa no es la misma que usted tiene como sacerdote. Es decir, que cada uno tiene una misión específica. Y la misión que yo dejo de realizar no la va a cumplir más nadie. Se queda sin hacer. Entonces el Señor nos da esa oportunidad de colaborar con Él en la extensión de su reino de colaborar con Él para que este mundo sea más humano, más fraterno, más solidario. Necesitamos unirnos todos, todos los seres humanos, para luchar porque nuestra sociedad, nuestro entorno sea mejor. Y eso se hace desde la misión. Necesitamos verdaderamente cambiar nuestro entorno, porque el Señor nos da demasiadas cosas maravillosas para que estén pasando tantos Tantas dificultades por nuestro egoísmo, nuestro individualismo, encerrarnos en nosotros mismos. Necesitamos como abrir nuestro corazón y darnos a los demás. Entonces, estamos invitados por Dios y Él nos llena de su gracia y de su amor para entregarnos desde una misión específica. Lo único que tenemos que pedirle a Él es que nos dé esa gracia de descubrir a qué me está llamando el Señor. ¿Y desde qué misión yo lo puedo realizar? Porque hay personas que desde pequeño le gusta una carrera. Demuestran de una vez que tienen actitud para, para la medicina, para los números, contabilidad. Entonces desde ahí más o menos vamos descubriendo por dónde el Señor nos está llamando a servir. Porque esa es la misión. Servir con amor, con generosidad, teniendo siempre a Cristo dentro de nosotros. No quedarnos de brazos cruzados sino accionar caminar con pasos firmes sabiendo que nuestra confianza está puesta en aquel que nos envía antes de ir finalizando este espacio hermana, qué invitación le podría dar usted a aquella persona que nos están observando con relación a la respuesta que le debemos dar a Dios siempre y a nuestra misión dentro del día a día yo creo que una invitación importante es abrir el corazón, abrir el corazón para descubrir qué Dios nos está pidiendo. El Monseñor Fausto siempre nos invita, cuando llegue la hora de la noche, antes de dormir, pregúntate, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo que la iglesia, el mundo de hoy, necesita de personas que descubran cuál es su lugar en este mundo. Y yo creo que el lugar que tiene esa persona en este mundo, como decía Sorana Lidia, no lo puede cumplir nadie más que tú. Y la invitación es esa, descubrir de qué manera, de qué manera concreta tú puedes ser mano, ser pie, ser voz de Dios en el mundo de hoy. Porque es justamente eso lo que va a transformar nuestra realidad. Es justamente eso lo que Jesús necesita en este siglo que te ha tocado vivir, que tú aportes lo que tienes que aportar. No es lo mismo, y muchas veces lo decimos, un médico que ejerce su, su misión de médico desde la vocación que ha sentido, notamos la diferencia por el amor con que lo hace, por la entrega, por el sacrificio, a una persona que elige el ser médico o una carrera específica por el dinero que eso le va a aportar. Por eso digo que cuando descubrimos nuestra vocación nos estamos jugando la vida, pero también estamos aportando un granito de arena para que esa sociedad sea diferente, porque todo el que ha descubierto la vocación no puede hacer otra cosa más que amar y servir. Bueno, amigos y amigas, nosotros como parte del equipo de pastoral vocacional de esta diócesis, te invitamos a saber escuchar la voz de Dios a reconocer que Dios siempre nos invita, nos hace un llamado a entregarnos a Él, a entregarnos por entero, a crecer como personas, a darle respuesta a su llamado. Y dándole respuesta nos ponemos en camino, nos ponemos en misión. Dejemos que sea Dios quien nos siga bendiciendo, quien nos siga fortaleciendo y que te ayude a ti, que nos ayude a seguir descubriendo la voz de Él en nuestros corazones. Dios le bendiga, Dios le fortalezca y le ayuda a permanecer unidos a Él siempre. Le imparto la bendición pidiendo que el Señor les acompañe en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fortalecidos por la gracia de Dios, pueden seguir en paz. Amén.